Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy y vamos a divertirnos un rato con Mario más Mar Rabbit. Estoy aquí ya en la entradita, ya he mejorado los puntos de habilidad y los sparks, algunos de ellos. Y vamos a ver si conseguimos este spark que no tengo, el criobito, creo que se llamaba. Son un nivel más que nosotros, tengo que derrotar a los enemigos. Vamos a ver. Vale. Este... Es débil a quemadura. Este es débil a agua. Este no es débil a nada. Y estos eran débiles a ráfaga. Vale. Vamos a ver quién tiene los spars de cada cosa. Eh, Me interesa esta por curación. No lo sé, tío. El de ráfaga lo tiene este. Creo que se lo debería quitar. Vamos a dárselo a este Y hay uno que era débil a quemadura Así que vamos a poner Este O que tenga Luigi las dos invocaciones Va a ser que sí Luigi va a tener las dos invocaciones Me da a mí que sí Vamos a Mejorar Este de aquí Que podemos Solo una poción eh, de estrellas Ojito y el de fuego, pues no le vamos a mejorar Porque no me da para mejorarlo No tengo tanto Así que, nada Nada de nada Vamos allá De ráfaga Son esos de ahí, dijimos Efectivamente, son de ráfaga estos Así que Vamos a subirnos aquí... Este... Un salto aquí... Salgo por acá... Y con esto... Empezamos... No les golpeo, tío... Por bien poquito, pero no les golpeo, ¿eh? ¿A ninguno? Sí, a uno... A uno le golpeo... ¿Es suficiente? No es suficiente... Y esto El de fuego tampoco es suficiente Joder, mancho Mal empiezo, eh Que ni acelerón Ni leches A ver, aunque sea uno Le voy a dar Aún no le doy. Así que vamos a activar esto. Vamos a salir de aquí con este. Y... Me quedo con las ganas de... De cositas, eh. Me quedo aquí... Con este tengo el obrador que puede ir dañando. Estos no se mueven. Y este. No llego a aquel de allá. Pues me interesa. Y con este... Puedo bajar por aquí y darle... No llego. Y me quedo tal que aquí. Me daño bastante, ¿eh? Porque claro, encima tengo... Vamos a atacar daño eléctrico ahí Ajá. Estos son muy puñeteros y ahora con este no tengo venga ya con Edge este me puedo venir aquí rumbo al cielo <tose> Vale, si hago esto, se vienen. No daño, les hago, no les hago mucho. Y con esto podría hacerle unos cuantos de daño. Vamos a darle esto. Doscientos sesenta, No está mal, me gusta. Es mucho Que digamos Pero Con estos puedo No llego, ¿no? No llego a nada Pues me voy a quedar aquí Es que ese no me interesa Y Eso se van a acercar Así que vamos a darle aluvión de espadas Y ya estaría Todo Todo dicho No llega a... Uf, que no llega Uf, que no llega, qué buena noticia Este sí me dañará Ah, 700 Qué reventada me acaba de meter No me la mates Uf que No me la matas con eso, tío Oh. A ver. A ver. Pensemos. Con Edge me tengo que curar. Si salgo por aquí. Le hago dos acelerones a estos. <risa> Y hago esto, ese es resistente y el otro es débil no es mucho daño curarme ah. y hacerles daño así que y les hago daño. Así que me voy a curar. Vamos a ver. Va a ser larguita esta, eh. Ay, que este se acerca. Pero igual no ataca. Si le invoco este. El más lodo igual. No, no uh, uh. Con Bowser tengo ataque, No llego... no llego a Dios Me quedo aquí. Puedo bajar con Luigi. Ya no la puedo mover. Así que mal rollito sin el white. Vamos a. Con este, tío Vamos a desviar Pero yo creo que todavía no hace falta curar Me falta este A este No llego para quitarla Qué mal Es que quitarla De encima Sería lo ideal Este me voy a quedar aquí y voy a, a este. y ya está. Este no voy a hacer nada. Vamos a pasar el turno del enemigo. Viene a por Bowser. Y me ataca. Mil, tío. ¿Cómo puede ser que me saque y mil? Mal rollito, eh. Porque tengo las invocaciones que no... <risas> Y si no pueden no atacar ahora.. Ya está. No puedo hacer nada. Con este puedo. Curarme mil y pico. Lo mato con esto. Lo mato con esto. Pues que los no tengo es que me va a cientos, tío. No lo no mato, pero lo dejo a tiro de piedra. Uno. dos daño un poquito y claro sí User, estoy muerto Y con esta buf la he liado <risa> Es que aún curándome Aún curándome Creo que no, eh Aún curándome, creo que no Porque es que este Entre el daño que me hace Más el daño de estos... está haciendo acelerón de 500 y pico. Estoy muerto. Y... ¡Qué rabia, eh! Este... 700 y pico. ¿Y esto cuánto hace? 300 y este 700 y pico. Si me voy a curarme, pude haberme tirado un movimiento, habilidad de movimiento. Vale, no tengo nada más. 118 tiene 135. Qué rabia, muerto. Venga. Y este hace 300 ¿no? Más el lodo. Me queda tiro de piedre. Pues tengo que... Tengo que curarme. Vamos a ver. Podría dañar a este y lo mato. Y el otro se queda... Sí, vamos a matar a este y dañamos al otro, que aún encima es débil de ráfaga. <risa> Fuera. Uf, se me queda bien esto ¿eh? Ay, que acabo de mover a ahí No me lo puedo creer Bueno, no lo hago, ¿eh? Porque he dejado a los otros muy dañados lo puedo hacer hacer ah bueno en encima bueno esto es de me activan me activan también en... de estos bueno señores no, señores no, no, no. esto es de risa tío como que puedo no es que no tengo A ver, ¿dónde están los enemigos? Me quedan solo esos dos. Pues a ver qué te digo. Que le disparo. No le mato. Si le matase, activaba el otro objeto. Y crítico muere. Adiósito. Activo esto y bajo. Y me quedo aquí lo más protegido posible. Porque es que si no, estos me alcanzan y me dan. Vale. Si salen de esos, ni tan mal. No llego. Yo... Con esto Joder, Me quedan me quedan dos No, uno solo Voy a quedar a tiro de piedra, tío de ¡Despídete! Me quedo a tiro de piedra de este. Qué rabia, eh. Porque este al caer me mata. Es que... un poquito Alumnión de espadas Y... Ya está La suerte está chata Este se me acerca ya! No, no me da No me hace daño Y se me queda cerca Bien Pues he ganado De chiripa Porque este no me llega a dar Me das igual Me das igual La reina de la montaña La reina de la montaña Cogido muy bien. Aquí, aquí, dos Ya. Vale, bien. Peor de lo que está creo que he pausado en la grabación. Así que mira. Vale, nos recuperamos ahí algo de vida. Y. Tenemos a repito. Un nuevo Spark. Y con esto creo que ya llegamos al último. Ah, no. No llegamos al último. Vale. Buah. Me interesa lo de la derecha. Pero vamos. Pero... No tengo a Criogedón. Así que... Vamos a ir a por Criogedón. Y el enemigo de la izquierda. El de las cadenitas. No sé. ¿eh? Los de la derecha me enfrentaba a todos. O oh, eso creo. Y el, los dos últimos de la izquierda, yo creo que no. Pero vamos a ir por el centro, Está, por razones obvias. Vamos a ir por el centro. Me interesaría más el de la izquierda. O el de la derecha por la recuperación. Pero bueno, vamos a ir por el centro. Vamos a conseguir el Spark. Y... A ver qué pasa, a ver qué pasa. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada más. Averiguado. Hasta este punto solo no espero que me a vuestros amigos y a, más a vuestros enemigos. Espero pronto no en es el siguiente vídeo. No me falléis.